El gobernador de esta provincia Duarte, Juan Antigua Javier, aclaró este jueves que los trabajos que se realizan en los terrenos donde se construirá el Hospital de Especialidades del Nordeste, son para colocar los campamentos de las compañías que ganaron la obra. Antigua Javier expresó que aún no han iniciado la construcción de tan importante hospital. Se están es, estableciendo los campamentos de trabajo de las empresas que ganaron la licitación El inicio del hospital no se ha comenzado. Eso va a iniciarse con la presencia del presidente de la República aquí en San Francisco de Macorís. Ahí es lo que hay ahora es... Eh un movimiento de, de, de terreno en términos de limpieza Está, están comenzando a llegar los equipos que van a intervenir pero no se ha iniciado el trabajo todavía hay gente que se ha puesto a decir en algunos medios de que se inició el hospital nosotros quisiéramos que ya se inicie pero eso se va a iniciar con el presidente de la República de Ayer. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.